Hola gente, este es un video rápido e improvisado que, bien. Lo que pasa, les resumo rápido. Lo que pasa es que a un canal que se llama Tu Anti -Héroe Vengador Justiciero le borraron el canal. Y bien, me pidió que hable de él. Primero, ¿quién es Tu Anti Héroe Vengador Justiciero? Conocido como el Sim de Drag Brewster. Tu Anti -Héroe Vengador Justiciero nació como un canal de 2009. Un canal algo antiguo Una vez se me quise borrado Que Bueno, su contenido se dedicaba a subir clips de películas De hecho, si sí recuerdo que, que era, que sus videos estaba El de los disc, mejores discursos De películas, de donde estaban Si mal no recuerdo, estaban los de Bane Y los de William Wallace Bien Y luego aquí está su video donde expli Donde explicó lo, lo que le pasó A ver, tuvo, tuvo su momento De fama, su momento de su pequeño boom cuando empezó a subir shorts honestamente pienso que el como se llama, ese man dijo me debería crear un canal solo para shorts, eh, no habría sido una mala idea ¿me para eso mejor un tiktok o un kawaii y ya sabemos que eso queda fuera de discusión y bueno su video más popular fue este del doctor Octobus cantando esa canción bien este youtuber con con cara de universo de profesor uni, y ver, Citario luego se dedicó a subir distintos tipos de contenido, como... Bueno, nada básicamente se volvió un blogger y daba su opinión de todo. Lo conocí, o más bien me interesé en su contenido después de que participara en el concurso de... De CFF, un concurso donde los fanficteros debían... Debían, con, debían contar, contar un buen fanfic. No me acuerdo quién lo ganó, pero honestamente, ahora que lo pienso, él debió haber... Haber ganado con su fanfic de Batman, sobrevivió el tercer impacto de Magiron. Desconozco si aún tiene algo aún tiene en el disco duro los, los videos, pero honestamente, como recomendación personal, yo le di, Yo le diría que resuba sus videos a a otras plataformas. Porque, mírenme a mí, como dice, como dice el meme. Dice, no puedes matarme internet, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico. hoy ¡Oh, es perra! yo por ejemplo tuve en su tiempo tuve un canal de da, y un canal de daily motion donde subía claro que me borraron el calendario pero ahora miren tengo aquí en Vimeo un, un canal donde respaldo los videos de libre movie comic tengo yo tengo yo también tengo aquí, aquí mis blogs donde tengo respaldado algunos videos lo tengo en mi página de Facebook resumo mis vi, videos o sea, yo tengo bien bien respaldado mis videos para que nadie me saca de internet nadie y bien, y creo que el vengado. Que tu antiguo vengador justiciero debería hacer lo mismo. Debería tal vez crearse una página de Facebook. Si ya tiene una página de Instagram, puede crearse una página de Facebook. O tal vez un blog. O tal vez un canal de Vimeo. O una de Dailymotion. Y ahí recibir sus videos. Por cierto, hablando de respaldos, tengo el respaldo de. De Batman sobrevivió el tercer impacto de Evangelion. Por lo que, honestamente, si estás viendo este video, quisiera tu permiso para resubirlo. Si es que no tienes planes de resubirlo, ya que son, ya que tiene algo de copyright. Pero yo actualmente estoy desmonetizado y no, no estoy, y no es problema para mí los videos con copyright. De hecho, quisiera llegar a los 6.000 suscriptores para hacer el desmonetízame esta versión, versión mía. Ya esa es la cosa de tu antihéroe vengador justiciero Que se ha creado un nuevo canal que es tu antihéroe vengador justiciero oficial Y también, sí, ya eso es todo lo que tengo que decir de Esther youtuber. Ya veo que está recibiendo algunos videos No sé qué sea de su futuro, pero bueno, que su página de Instagram y de Twitter siguen intactas Bueno, y con eso me despido